Hola, quiero hablarte claro y sin rodeos de cómo y cuánto puedes ganar con Fusion. Te lo explico con el caso de Daniel, que como la mayoría, tenía sueños que le parecían difíciles de cumplir, y como en muchos casos, la única opción que parecía tener era la tradicional. Creces, estudias, trabajas, trabajas mucho, trabajas toda tu vida, y al final, luego de varias décadas de trabajo, habrás hecho suficiente dinero como para sobrevivir tu vejez. ¡Ojalá! Daniel leyó una estadística que le abrió los ojos y lo puso a temblar. La PNUT dice que de cada 100 personas que llegan a los 65 años, 61 han muerto, 36 viven de la caridad o de la familia, y solo 3 son autónomos. ¡Tres! ¡Qué miedo! Y además, ¿qué pasó con tus sueños? Por eso Daniel decidió salir del molde e intentar hacer algo diferente. Después de evaluar varias opciones, empresas y negocios, se decidió por Fusion. A Daniel le encantó la idea de ser parte de un negocio basado en la salud verdadera, que consta de salud física a través de productos que funcionan, de alta calidad y que generan preferencia inmediatamente. Salud emocional y salud financiera a través de un plan de comisiones agresivo, súper claro y transparente. Fusion le presentó el plan Evolución, un modelo ganar-ganar, justo, claro y sustentable. Con este increíble plan verás un incremento cada vez mayor de tus ganancias a medida que promocionas el producto o algunos socios se interesan en generar ingresos como tú. Todo esto lo lograrás gracias a la educación continua que recibes de la organización y de los líderes del negocio, como tus padres que te preparan para el mundo. Una vez listo, te van soltando para que pases de aprendiz a socio productor. Además, dos producen más que uno y cuando más gente se beneficie del plan, tus ingresos también irán creciendo. No es una ilusión, no es un conejo que sale del sombrero de un mago, sino que es algo que se aprende y una vez que lo comprendes, te convierte en un experto, que no solo sabrás sacarle el máximo provecho a tu negocio, sino que podrás enseñar a otros a ser prósperos en sus propios negocios. Ahora te mostraremos 15 formas de ganar y te darás cuenta de lo simple que es calcular tus ganancias cada semana, siendo un promotor de nuestros productos. La primera es muy sencilla y se llama Venta Directa. Daniel cuenta constantemente a sus amigos los productos Fusion que él consume. Habla de lo funcionales que son, de su precio inmejorable y su efectividad debido al fuerte respaldo científico con biotecnología de punta que asegura su funcionamiento. Esto va creando un interés que se transforma en pedidos de productos que generan consumos, reconsumos, referidos y de esta manera se crean ingresos importantes. Ya que tú como distribuidor tienes acceso a un descuento que empieza en un 20% hasta un 30% generando ganancias que van desde el 25% hasta un 38% aproximadamente, con estas ganancias pronto tendrás tantos clientes que no te darás abasto, por eso profesionaliza tu venta con los beneficios de cliente preferente, dispone de una exclusiva página web que será tu propia tienda Fusion, con un link propio para que tus clientes se registren y compren tus productos por Internet sin intermediarios. Así como Daniel, que ahora tiene más tiempo para seguir construyendo su negocio. Cuanto más compren, mayores porcentajes de descuento tendrás. Además, te premiamos por acumular clientes preferentes y por mostrarle Fusion al mundo. Entonces apunta a tus amigos, familiares y conocidos, que por ser clientes preferentes, les damos seguimiento, comunicación y mercadotecnia exclusiva desarrollada para consumidores, que facilitan tu labor de ventas. Recuerda que en esta empresa todo es ganar-ganar. Por lo tanto, tus amigos también obtienen beneficios con los puntos X, que conseguirán por comprar y podrán canjearlos por premios, acceso a sorteos, promociones, regalos de la compañía, etc. Y no te muevas que aún hay más. La tercera forma es el descuento adicional. Cuanto más compres, más descuentos tendrás. Por ejemplo, si en una factura acumulas más de 600 puntos, tienes acceso a un 10% adicional. Otra forma donde también ganas es con el bono por patrocinio. Que te premia por compartir esta oportunidad con tus amigos, clientes y conocidos. Entonces, cada vez que Daniel patrocina personalmente a alguien, recibe el 20% de los puntos que su amigo compró dentro de los primeros 7 días en Fusion. Pero no termina aquí, porque también tienes el bono de incremento al consumo, que te premia y premia cada semana que tu amigo siga consumiendo después de los primeros 7 días. Indefinidamente, cuando consuma más de 60 puntos, tú recibes el 10% del total de sus puntos este es un bono semanal así que dura y dura y dura muchísimo como sabrás fusion premia el trabajo en equipo por eso te presentamos el bono constructor no solo se trata de invitar a tus amigos y patrocinarlos sino de enseñarles lo que sabes y tus Uplines o tu equipo de apoyo te ayudarán y pronto tu amigo alcanzará un rango si por ejemplo en el primer ciclo alcanza el rango ejecutivo ambos recibirán 25 dólares y 50 si alcanza el rango senior el amigo de daniel llegó a rango bronce y ganó siendo extras para cada uno. ¿Qué crees que hicieron? ¿No se fueron de fiesta? No. Invirtieron en productos y reclutaron a más personas. Y claro, luego celebraron. Ahora hablemos de algo importantísimo. Hablemos del bono de equipo binario. El plan de evolución es un híbrido. ¿Qué es eso? un plan evolucionado. Presta atención, de cada posición se desprenden dos brazos, uno de cada lado y así sucesivamente. De cada posición se desprenden otras dos y otras dos indefinidamente. De este árbol que se va creando debajo de Daniel, él recibe del 10 al 1% de su lado débil, corto o como nosotros lo llamamos, brazo de pago. El lado donde su equipo generó más volumen se llama brazo de poder y de acuerdo a su rango recibe un porcentaje de esta labor con profundidad indefinida. Es muy simple. ¿Verdad? Conforme avances con tu negocio, pronto conocerás el bono de rango. Daniel, que es un muchacho emprendedor, llegó rápidamente al rango diamante y ahora Fusion lo premia con 600 dólares mensuales. Además, como mantuvo su rango durante tres meses en un periodo de 6, recibió un super bono de 18 mil dólares. Él se merece esto y más. Porque un diamante Fusion es un empresario independiente muy valioso Que ayuda a muchas personas a cumplir sus sueños Es tiempo de hablar del bono de liderazgo Cada vez que una persona que hayas patrocinado personalmente Alcance el rango ejecutivo senior Tú recibes el 20% cada semana Seguramente él no olvidará tu ayuda Y Fusion tampoco Sí o no Daniel Es tiempo de conocer uno de los bonos más poderosos del plan evolución El bono multinivel Pero qué rayos es eso? Fue lo que Daniel dijo hasta que se lo explicaron y es muy sencillo. Cada persona que patrocinas, inicia una línea que desarrolla su propia producción. Aquí es donde puedes ver claramente cuánto ganarás sin medias verdades ni cajas negras. Ganarás un porcentaje de la producción de cada equipo, del 8 al 2.8%. Cada una de tus líneas te aporta una ganancia que puedes ver a través de tu oficina virtual y revisar cómo va cada línea para saber dónde necesitas imprimir un poco más de esfuerzo y ver la recompensa en tu siguiente cheque, las cosas como son. Ahora que todos te ven, distínguete con el bono de estilo de vida. El estilo de vida Fusion se nota no solo en tu salud, aunque a Daniel le decían que cada día se veía mejor. Ya sabes, con estos super productos pronto llegas a la salud integral. Pero más que eso, a partir del rango doble platino, te damos un bono mensual de 350 dólares por 48 meses consecutivos para que compres tu auto. Claro que cuando llegues a diamante como Daniel, seguramente querrás estrenar uno nuevo. Así que recibirás un bono mensual de 1000 dólares para que obtengas un auto de lujo. Y a partir del rango triple diamante, podrás estrenar oficina o departamento. Recibirás 1500 dólares al mes para que disfrutes de tu propio espacio y de tu nuevo estilo que de seguro te va a encantar a ver ya tengo salud un negocio próspero un gran círculo de amigos un auto de lujo y un departamento de estreno ¿Qué más podría pedir pues vivir las experiencias fusion pero no cualquier viaje o excursión te invitamos a disfrutar de espectaculares destinos exóticos todo pagado a todo lujo con tus amigos a partir del rango platino o puedes hacer como Daniel, que como llegó a Diamante, automáticamente participa en todas. Centros de negocio adicionales. Daniel se preguntaba, ¿llegaré a un tope y no podré ganar más? El tope del binario es de 25 mil dólares a la semana. Pero no te pongas triste. Cuando llegues ahí, podrás abrir un nuevo centro de negocios y trabajarlo hasta que este también genere su máxima rentabilidad. Y así sucesivamente, tantos como puedas soñar e imaginar. Queremos que maximices tu esfuerzo y que puedas ganar mucho dinero con él. ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, Daniel! ¡Ya llegaron los bonos para gigantes! Fondo Club Millonario. Conforme avances en el plan, alcanzarás niveles más altos por lo que requerirás retos y bonos en las grandes alturas. Como el fondo Club Millonario. Imagina un pastel. Este pastel representa el 2% de las ventas globales mensuales de Fusion. Mmm, qué delicia. De acuerdo a tu rango, y empezando en el rango Diamante Millonario, recibirás un determinado número de rebanadas u opciones. Al final, sumaremos el número de rebanadas y repartiremos el pastel entre todos. ¡Ya me dio hambre! La última forma de ganar es espectacular. Te consideramos parte de nuestra empresa y te invitamos al reparto de utilidades. ¿Recuerdas el pastel? Pues este es otro, para los rangos más altos, que acabo de sacar del horno. De este pastel te daremos de una a cuatro rebanadas, dependiendo de tu rango. Al final, lo repartiremos entre el número total de rebanadas y celebraremos juntos la historia de Fusion, creándose y celebrándose año tras año. Como ves, este plan te propone lo que muchas empresas de mercadeo de redes, o sea un negocio próspero y creciente, con la gran diferencia de ser transparentes y sustentables. Queremos que logres un ingreso residual a través de la a través de un negocio que te lleve al éxito completo en tu vida felicidades por tomar esta importante decisión agradece a quien te ha invitado a ser parte de este movimiento internacional que de acuerdo a indicadores de crecimiento numérico muy claros está despegando y a punto de lograr momentum crecimiento mensual por triplicado y explosión en varios nuevos mercados Afíliate hoy y empieza tu propia historia tu historia fusion